Te abrace en un instante de inconsciencia total Una Tu perfume de flores de campo en la mañana fría cuando llovizna. Yo tan por ver si me puedo acercar a tu luz que encandila, Te cuento que gané hay días que sale bien y por fin poder quitar de mi cuerpo el alquitrán reptante que me aferra el piso y yeah. es tan fuerte y tan capaz de conmigo terminar Nos quieren ver tan mal, nos quieren ver tan mal, nos quieren ver tan mal, nos quieren ver tan mal. Y yo aprendí que dar, se trata de no esperar. Gracias.